dónde invertir, dónde comprar los terrenos y cómo hacerlo. Vamos a un poquito de historia. Anteriormente, en los inicios, las ciudades, los pueblos, las tribus, normalmente se acercaban al concepto que se llama imanes. Imanes eran el río, que por su condición de río y por la necesidad que representaba el agua al ser humano, las tribus, y se movían hacia la cercanía donde hubiera agua, ¿ok? Por el tema de resolver una necesidad, con los años, con el tiempo, ¿m? a veces habían temas atmosféricos, el río subía y las ciudades se tenían que mover a otro sitio más alto, como las montañas. Así fue pasando el tiempo y las necesidades principales fueron cambiando, de manera que los imanes, que hacían que la ciudad, la tribu, el pueblo se movía a un sitio, pues también cambiaban. Y a hoy, a partir de los años, lo que antes era un abastecimiento de agua, ahora es un centro comercial. Lo que antes era una montaña por la altura, ¿okay? ahora es un aeropuerto, ahora es una industria, ahora es un comercio. Entonces, en función a eso, y entendiendo eso podemos predecir hacia dónde se mueve la ciudad hacia dónde es importante nosotros comprar terreno dependiendo oiganme bien el nicho del cliente que nos queremos dirigir por ejemplo si nos queremos dirigir a las personas mayores y entendemos cuál es el imán de las personas mayores así como eran en las tribus, podemos entender que a pesar de mayor tienden a estar cerca de hospitales, universidades, facilidades. ¿Ok? Y para ellos es una ventaja, si entendemos la necesidad de un estudiante, cuál es el imán de un estudiante, entendemos que va a estar cerca de su agua, el agua de ello va a ser la universidad, y en función a eso se va a dirigir. ¿Qué quiero decir con esto? que una ciudad, lo okay, que subdesarrollada, una ciudad también desarrollada, vamos nosotros a través de concepto a definir, hay muchas empresas que gastan un dinero muy grande en saber un estudio que le defina hacia dónde crece en la ciudad, para yo comprar terreno con tiempo y que ese terreno gane dinero en la plusvalía y desarrollar grandes proyectos. Muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente copiar porque cuando una empresa grande invierte una cantidad de millones muy importante es porque está seguro de que ya la ciudad tiende a crecer hacia allá ¿Okay? es porque ya lo han estudiado han gastado dinero y nosotros sencillamente tenemos que seguir sus pasos ninguna empresa va a gastar esa cantidad sin previamente no diseñar una estrategia inmobiliaria entonces los mejores sitios donde se va a construir donde debemos comprar para hacer esos pequeños apartamentos para los estudiantes o para hacer esos pequeños apartamentos para las personas que trabajan o para las familias mayores o para los divorciados o para los que tienen hijos los mejores sitios van a ir en función de sus necesidades van a ir en función de lo que realmente es importante para ese sector importante para ese segmento entonces los imanes básicos que hay en la ciudad, todos los conocemos, son las vías principales. Por eso ustedes ven que una casa que se encuentra, por ejemplo, en la Churchill con Lincoln, perdón, la Churchill con 27, es sumamente cara en comparación a una que se encuentra en Pedro Gran. No estoy, no estoy denigrando las casas de Pedro Gran, lo, lo que estoy haciendo es que esa casa tiene valor no porque es mejor construcción o no, sino por lo que le queda cerca. Sino por la facilidad del centro comercial. Eso define el valor de la plusvalía. Si nosotros pudiéramos predecir 70 años atrás que la plusvalía se iba a definir en 27 con Chulchi, ya lo hubiéramos comprado. Me doy a entender. Y hubiéramos ganado esa plusvalía. Entonces, aquí el reto está en poder descifrar hacia dónde va el mercado. Hay otros mercados que se desarrollan en las universidades. En nuestro país no tanto, pero en otros países, las universidades quedan en el interior y todo lo que pasa alrededor es un imán para ese hito. Entonces, nuestro producto, si sabemos que se va a construir una universidad en ese sitio, pues lógicamente es prever y comprar. Si sabemos que se va a construir un aeropuerto en ese sitio, pues lógicamente es prever y comprar. Si sabemos que se va a construir una zona franca, por ejemplo, o se va a construir un hospital importante hay algunos hitos que ya están definidos ¿ok? hay que son como son los centros históricos que ya tienen una nomenclatura definida ya tienen una historia aquí la zona colonial tiene 500 años por ejemplo y todo lo que pasa alrededor de ahí se vende muy caro porque es turístico ya tiene un hito entonces la ciudad siempre va a atender hacia esos hitos y son más reforzados depende del sector entonces si lo llamamos a escala un imán micro sería una universidad, ¿okay? porque maneja ciertos volúmenes de estudiantes, y un imán macro sería un aeropuerto. Los dos manejan diariamente el tránsito, ¿okay? Ahora uno es más pequeño y otro es más grande. Una un imán micro sería una vía, una calle, pero un imán macro sería una playa, porque ya es un movimiento turístico. Entonces. En función al tipo de proyecto que vayamos a desarrollar, es que nosotros vamos a elegir, seleccionar ese terreno que aún, que en el momento de hoy no tiene mucho valor y en el momento de comprar, pero que dentro de unos años sí va a tener mucho valor y ahí es que vamos a sacar la probabilidad de su apartamento. Entonces, otro punto importante es saber que no hay una verdad absoluta. ¿okay? Estas son estrategias que nos van a ayudar a nosotros a definir. A tener algo más claro de hacia dónde debemos tender. Hoy por hoy, para poner un ejemplo, San Isidro en Santo Domingo está creciendo mucho. Por, ustedes, por eso ustedes ven grandes inversiones de apartamentos en esa zona. Ustedes ven grandes inversiones comerciales porque la ciudad tiende a crecer hacia allá. Ya se han realizado los estudios y es una realidad. Pero ya cuando comienzan las inversiones, así mismo comienzan a subir los terrenos. Es importante comprar terrenos. En donde la ciudad tiende a crecer a veces hay zonas industriales que se encuentran en el centro eh, entre una ciudad y otra okay, en el campo en donde alrededor de esa zona industrial en una fábrica por ejemplo de mármol pues entonces se van construyendo viviendas habitacionales apartamentos para suplir las necesidades de ese micro hito me doy a entender, entonces nosotros vamos a diseñar o a construir apartamentos para eso. Así mismo pasa a un hotel, un hotel se encuentra lejos en Punta Cana. ¿Okay? Nosotros podemos desarrollar un proyecto alrededor del hotel, en un, un, un terrenos que son baratos, para dar el servicio a los empleados que maneja un hotel. Un hotel de mil habitaciones tiene una gran cantidad de, de empleados, donde podemos nosotros construir ¿okay? apartamentos pequeños, apartamentos básicos sencillos, que sean del tamaño de la capacidad de pago de ese sector que son los empleados, y nosotros poder producir ese, ese terreno esas son una de las ideas que le van a ayudar a saber cuáles son los mejores sitios para construir aquí en nuestro país o en cualquier parte del mundo, eso también va al sector de las universidades, va también al sector de las personas que están alrededor de los hospitales de las personas que están alrededor de centros turísticos de centros institucionales de todo, hay un gran número de productos tanto parte habitacional como comercial que se des que, que, que inician a partir de, de ese concepto. Es sumamente importante entender cómo crecen las ciudades, entender cómo funcionan los micro hitos o los macro para poder definir la capacidad y el potencial de ese proyecto. Muchas veces ya tenemos ese terreno porque lo hemos heredado de nuestros padres, pero todavía no entendemos cómo hacerlo. Lo mejor es hacer una planificación, desarrollar una primera idea, un croquis, evaluar un préstamo en el banco y comenzar a hacer un plan general a ver qué tanto podemos lograr o qué tanto estamos dejando de ganar y tomar acción este fue el video de hoy yo soy el arquitecto Calderón especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en República Dominicana me pueden dejar su comentario en nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp